Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro. Estoy acá para aclarar un tema de dudas que, de algunas personas que tienen con mi padrino Víctor Damián Rosso. Lo que pasa es que cuando uno llega acá uno tiene que llegar con el corazón totalmente dispuesto para encontrar una nueva forma de vida, para encontrar una vida llena de, de, de tranquilidad, de buenos modos de vida, de, de prosperidad. Algunas personas empiezan acá, muy animados y eso, y luego cuando empiezan a hacer las cosas mal y empiezan tal vez a no seguir la línea, o a desviarse de la línea, o a dejar de creer un poco, cuando las cosas no les salen bien, buscan culpables y tratan de culpar a Damián. Y la verdad, yo creo que antes de él, tenemos que estar dispuestos somos nosotros para estar acá. Yo tuve que pasar muchas cosas antes de empezar en la logia. Obviamente, al, al árbol que más fruto da siempre es al que le tiramos piedras, obviamente por el tema de que se trata acá, de Lucifer, de las semillas de luz. Entonces hay muchas personas que no les va a gustar, pero si no les gusta, pues simplemente no se metan. Pero si se van a meter, sean claros, sean claros con las cosas. Acá simplemente nos guían, si nos dejamos llevar de la mano y si acatamos las cosas como deben ser, nos, va a ser, nos van a salir muy bien las cosas. Él es un hombre lleno de tranquilidad, de paz, que nos lleva de la mano para para llevarnos a un mundo de luz, a un mundo tranquilo, a un mundo lleno de prosperidad, aprovechemos esto, aprovechemos esto y, a, y hagámoslo bien, hagámoslo bien para que no hayan errores. Contáctelo, te invito a que lo contactes al número 315-630-4823 y recuerda, el envidioso inventa, el chismoso difunde y el tonto, el idiota se lo cree. Muchas gracias, bendiciones para todos.